68, bueno bueno, bueno, bueno, eh, no estuvo mal, eh, no estuvo mal para hacer mi primer intento, creo que Sí, sí, simplemente... primer intento Marleno no, porque esos intentos antes, pero bueno Una cosa que me olvidé aclarar, este, bueno, cuando llego, les voy a decir Acá van a ver que hay velocidades que ni en el nivel original no estaban. Bueno, es para mantener la sincronización para música. Como sabéis que en el, en el video se de adelante. Así que no se sé si por eso, ¿ok? Wow, otra vez acá eso, eso, eso es lo difícil de hacer. No sé cómo hice. Y otra cosa que también cambié es que eliminé una última parte final porque. Uf uf, ok, se lo completó una vez. Eliminé esa parte final para que. para que que se creo saco de música y que no pasarán porque esta parte es bastante fácil, así que no es que me haya perdido perdido mucho. Dios. Muy raro está, ¿eh? no lo va a ser la primera, verdad? De hecho, con que chup. Adiós. No, no me lo pasó Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. No. ¡No! ¡No! no. ¡Me juro! ¡Me juro que. Esto no lo hacía hace días! ¡Hace días! Y me lo completé el tercer intento. What the fuck? ¿Qué? ¿Pero. pero cómo? ¿Cómo? Yo estuve esto grabándolo, ¿saben cuántas horas? Me pongo a comentar y me sale el tercer intento. No me lo puedo creer. Yo es que tenía pensado, no sé, hacer un video épico con Facebook, yo gritando. ¿Y me salió? Gente, gente, me lo hago otra vez. Mira, hago otra vez. Hago. No. Ah, está, está, está bien, mira. Lo... Pero me, es más, yo me estaba asustando. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Miren, miren cuántos intentos. 3.106. Bueno, igual parte de los intentos, de hecho acá lo tengo acá, 1830 son los intentos que tenía para practicar. Así que ponele que estos son, este, 18, son... Alrededor de mil, 1.470. Es 1470. un poco más, me parece, pero para que sea una idea. 1.470 es. Este pero bueno no sé me salió esto no me lo esperaba bueno no sé espero que les haya gustado este video no puedo creer que lo haya hecho en serio bueno chao suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete